Hola, muy buenas. Vamos entonces ya a ir entrando en materia, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, pues nuestro módulo, como veis, se llama anatomía. Y os he puesto ahí la definición de anatomía, porque lo que a mí me interesa es conocer las estructuras corporales, así como las relaciones que hay entre unas y otras. Al, al concepto de anatomía eh, va a ir asociado otro término. ¿De acuerdo? que va a ser el de disección. Yo no puedo estudiar anatomía si no hago disecciones, ¿de acuerdo o sea, no hago cortes eh, delicados con delicadeza eh, ¿de, qué? de las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. Y por tanto, para poder estudiar pues, eh, estas estructuras corporales voy a necesitar adquirir ¿vale? lo que es bueno, pues una terminología básica ¿Vale? Entonces, cuando yo eh, estudio anatomía, tengo que asumir que el cuerpo que voy a estudiar se va a encontrar en una posición anatómica estándar, ¿vale? ¿Qué significa esto de posición anatómica estándar? Bueno, pues os vamos a enseñar aquí, ¿vale? Con esta figura que os acabo de poner, ¿vale? Bueno, pues una posición anatómica estándar no significa otra cosa que el individuo a estudiar, ¿vale?, se va a encontrar en bipedestación, o sea, de pie, ¿vale? Lo, la mirada la va a tener hacia el frente. Lo que son el miembro superior, los miembros superiores los va a tener colgados, ¿vale?, a ambos lados del tronco, y, bueno, pues la mano la tendrá en dirección anterior. Fijaros, los miembros inferiores los tendrá que tener juntos y los pies, bueno, mirando eh, hacia adelante. Eso sería la posición anatómica estándar. Pero además de eso, nos vamos a poder encontrar pues, otras posiciones, ¿vale? eh, que, que os tienen que sonar, como puede ser eh, pues el decúbito supino. ¿vale? En el decúbito supino, bueno, pues el individuo está acostado sobre un plano horizontal con la cabeza hacia arriba. ¿vale? Otro, otra posición va a ser el decúbito prono. ¿Vale? Un decúbito prono, el individuo acostado en una superficie horizontal con la cabeza hacia abajo. Y luego, pues también tendremos lo que es el decúbito lateral, vale que podrá ser derecho o izquierdo. ¿vale? En el decúbito lateral, el individuo yace acostado sobre un lado. Si es el lado derecho, bueno, pues será el derecho. Si está acostado sobre su lado izquierdo, pues es el lado izquierdo. No tiene mayor ciencia. Vale, esto en cuanto a las posiciones anatómicas. ¿vale? Eh, también a la hora de estudiar las relaciones ¿vale? de las estructuras anatómicas o bueno, de las partes anatómicas deberemos de conocer lo que se denominan términos direccionales. ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ayudan o indican las relaciones de una parte con otra. De acuerdo? Estos términos direccionales se caracterizan porque los vamos a encontrar, o no a encontrar, sino que se agrupan en pares, ¿de acuerdo? Y van a poseer un significado opuesto. Donde es blanco, es negro. Es lo que quiere decir opuesto. Bien, entonces, el primer término que vamos a ver será el par anterior-posterior. ¿Vale? ¿Qué significa...? Anterior, ¿y qué significa posterior? Bueno, pues eh, anterior, que está cerca o en la parte frontal del cuerpo, ¿vale? Mientras que posterior, cerca o en la parte trasera del cuerpo. Un ejemplo tonto para que nos quede es la punta de la nariz y mi cabeza. La punta de la nariz es anterior respecto a mi cabeza, ¿vale? Y mi cabeza será posterior respecto a mi nariz. Mm. Otro par de palabras de términos que podemos emplear, bueno, pues va a ser también ventral y dorsal. Nada, simplemente comentar que estos dos términos tienen el mismo significado que anterior y posterior. En humanos, ¿de acuerdo? No así en cuadrúpedos, pero en humanos, ventral y dorsal significan lo mismo que anterior y posterior, con lo cual no nos vamos a parar ya en ellos. Otros términos otro par de términos direccionales, bueno, pues va a ser superficial, lo pongo con otro color, superficial, ¿vale? Y profundo. Bien. ¿Qué quiere decir profundo? Bueno, pues que está alejado de la superficie corporal, mientras que superficial es que está en la superficie corporal, ¿vale? Pues solo se me ocurre un ejemplo que es con la piel y con los músculos, ¿vale? Yo tengo mi brazo, ¿vale? Y en mi brazo la piel es superficial, ¿vale? Respecto a los músculos. Y los músculos son profundos, están en un plano profundo respecto a la piel. Pasamos a ver otro par de términos direccionales, ¿vale? Como son superior e inferior. Superior, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que está cercano a la cabeza, mientras que inferior, bueno, pues quiere decir que está alejado de la cabeza. Bueno, pues eh, a ver, podemos imaginarnos aquí este individuo, ¿vale? Aquí tiene el corazón y aquí tiene, pues, el hígado. ¿Vale? Más o menos, por ahí. Entonces, le podemos decir que el corazón está en posición superior, ¿vale?, al hígado, que es inferior, ¿vale? El hígado es inferior respecto al corazón. ¿Vale? Un ejemplo bastante sencillo. Vamos entonces a ver, pues, otro, otro otra, bueno, otro par de términos direccionales, como puede ser medial y lateral vale. voy a borrar aquí esto y necesito dibujar aquí pues una línea que divida a este individuo así a la mitad perfecto bien medial qué significa bueno pues que es cercano a la línea media y lateral quiere decir que está alejado de la línea media entonces bueno pues eh... Yo, eh, yo puedo decir eh, un ejemplo que podemos poner: eh, va a ser, eh, a ver que no se me ocurre ninguna hora para no meter la pata, pero bueno, eh, digamos que esta parte, a ver si me sale aquí ahora, vale, lo ponemos aquí con este color, vale, esta zona que tenéis aquí no me gusta espérate, vamos a ver esta zona de aquí bueno se me mueve todo y no me sale a ver esta zona de aquí vale será medial respecto vale, a esta zona de aquí vale este dedo vale será lateral respecto a este dedo de aquí que será medial, ¿vale? Y, por último, bueno, pues vamos a eh, ver, pues los últimos, la última pareja de, de términos direccionales, que será proximal y distal, ¿vale? Bueno, estos dos términos se utilizan, ¿vale? Solamente a nivel de los miembros, ¿vale? ¿Distal qué significa? quiere decir que está alejado de la unión del miembro con el tronco, ¿vale? Y proximal quiere decir que está cercano a la unión del miembro con el tronco, ¿vale? Entonces, bueno, pues marco aquí dos líneas para poder hacerlo bien. bien. Imaginamos que esto es la unión, ¿vale? Y aquí tenemos también, pues, la unión, y aquí tenemos la unión. Venga. Bueno, pues... Eh... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues los, el carpo, ¿vale? El carpo será distal, ¿vale? Si yo pues, lo comparo pues, eh, con el hombro. Y el hombro, pues será proximal respecto al carpo, nada más. Sencillo, ¿no? Pues nada. Hasta aquí este mini vídeo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar a través del foro. Y si no, bueno, pues en clase, no hay ningún problema. Siguiente vídeo que vamos a ver pues nos vamos a, a encontrar con, déjame ver, planos corporales.